A partir de este 27 de junio hasta el 30 de junio, el Ayuntamiento de Puebla aplicará multas por incumplir con el reglamento de parquímetros en el centro histórico, las cuales no tendrán costo económico, pero dejarán registro oficial. Las infracciones que los agentes de tránsito pueden aplicar por no pagar el estacionómetro serán las siguientes. Por omitir el pago de parquímetro, la multa irá de los 2.405 pesos hasta los 3.367 pesos. Por dañar u obstruir la operación de los estacionómetros, la sanción mínima será de 4.811 pesos, la cual puede ascender a los 6.735 por reincidencia. En caso de estacionar un vehículo no autorizado en un cajón de parquímetro, la multa será de 3.463 pesos hasta 4.800 pesos. Para aquel que ofenda, insulte o denigre a los agentes de tránsito municipal y supervisores de la Secretaría de Movilidad, la multa va de 1.154 pesos a 1.924 pesos. Por exceder el tiempo máximo de 4 horas por uso de los espacios de estacionamiento, habrá infracción de 384 pesos a los 577 pesos con 32 centavos. En caso de que el conductor no retire su vehículo, la Subsecretaría de Movilidad del Ayuntamiento, Norma Rubí Vázquez Cruz, advirtió que después habrá arrastre de la unidad al corralón municipal. El 1 de julio, que será el próximo viernes, terminará el periodo de adaptación que estableció el ayuntamiento, por lo que empezarán las multas con amonestaciones económicas, remolque de automóviles y el desalojo de franeleros en el perímetro de parquímetros.